Hola, soy Arturo Jaime, de la Universidad de La Rioja, y os voy a presentar un estudio sobre el uso de una herramienta para aprender SQL. Lo importante no es la herramienta en sí, sino el efecto que tuvo la incorporación de un conjunto de ejercicios de autoaprendizaje. El trabajo se publicó en junio de 2019 en Transactions on Computing Education. Voy a empezar presentándoos el problema. Es una cosa que seguro que os pasa a más de uno con el código que os entregan vuestros estudiantes en prácticas y trabajos. La herramienta que usamos es sencilla y la programaron dos estudiantes en sus trabajos fin de grado. Nos permite navegar por los enunciados y da acceso a una imagen con el esquema de la base de datos. Una ventana muestra el resultado esperado. En otra se escribe la consulta de SQL y al pulsar el botón de probar, muestra abajo el resultado obtenido aportando en ocasiones algunas pistas como por ejemplo te sobran tablas o puedes hacerlo sin subconsultas. En la base de datos de la herramienta están los ejercicios entregados y sabemos cuáles son correctos en el sentido de que obtienen el resultado esperado. También podemos eh, comprobar eh, si un si un ejercicio es copia exacta de otro entregado anteriormente por otro estudiante. Lo que veníamos comprobando es que la cantidad de entregas de copia y pega era muy numerosa. Ante esta situación decidimos reducir el peso de los laboratorios al 3% de la nota de la asignatura y organizar tres pruebas escritas de evaluación continua, con un peso cercano a la cuarta parte de la asignatura. La idea era que los estudiantes dejaran de ver a los laboratorios como pruebas de evaluación y pasaran a verlos como espacios de aprendizaje. Pero el resultado fue que no había cambiado nada respecto de las copias, que seguían siendo muchas e idénticas. Así que nos encontramos en un callejón sin salida, y para intentar cambiar la situación, nos decidimos sin mucha esperanza a impulsar el autoaprendizaje. Creamos en un curso una colección de ejercicios similares a los de los laboratorios. En total fueron 123 ejercicios etiquetados, 23 como difíciles, 46 como intermedios y 54 como fáciles. Además, los etiquetamos con el número de sesión de laboratorio en la que se podían ubicar. Animamos mucho a nuestros estudiantes en clase para que se preparen cada laboratorio haciendo algunos ejercicios etiquetados con el número de sesión. Como disponemos de datos de antes y después de introducir los ejercicios de autoaprendizaje, de lo que ocurrían en los exámenes y en prácticas, pues hicimos un análisis estadístico comparándolo. Como en la restauración del Pórtico de la Gloria, la cosa mejoró notablemente. A los estudiantes de los cursos 12 y 13 les llamaremos Grupo 1 y son los que no tenían apenas ejercicios de autoestudio. A los de los cursos 14 y 15, les vamos a llamar Grupo 2, y estos son los que disponían de esos 123 ejercicios que hemos mencionado antes. El Grupo 1 lo vamos a representar de color blanco, y el 2, que es el que tiene el autoestudio, de color azul. N es el número de estudiantes activos, que es muy similar en los dos grupos. El porcentaje de abandonos bajó en el Grupo azul, pero no de forma significativa. Sin embargo, el porcentaje de copias en laboratorios bajó significativamente con la introducción del autoaprendizaje. Comparando las diferentes notas de las sesiones prácticas, observamos una mejora significativa en laboratorios y en los tres exámenes. De hecho, la diferencia en los tres exámenes es cada vez mayor entre ambos grupos. Dividimos a los estudiantes del grupo 2 en dos subgrupos. Los que copian poco, que son los verdes, y los que copian mucho, que son los rojos. El punto de separación lo establecimos en la mediana del porcentaje de copias. El, el grupo verde obtiene mejores notas en todas las pruebas y con diferencias significativas en los test y en los dos últimos exámenes. También dividimos de forma equivalente a los estudiantes del grupo 2 según el autoaprendizaje. Se observan las mismas diferencias que en las copias, aunque de modo inverso. Ahora obtienen mejores notas los que autoestudian mucho. A continuación, dividimos a los estudiantes del grupo 2 en cuatro subgrupos según copiaban más o menos y hacían más o menos autoestudio. Las estrellas indican diferencias entre los cuatro subgrupos y la flecha roja, que se mantienen en diferencias entre dos subgrupos, tras aplicar el test de Bonferroni, que es más estricto. Vemos aquí lo que ocurrió para test y laboratorios, y ahora para los tres exámenes. Hay diferencias en el test y en los dos últimos exámenes. Además, las diferencias se mantienen tras Bonferroni en los tres casos, entre los dos casos extremos, que son el verde y el rojo. A continuación, veremos qué ocurre entre el subgrupo azul, que copia y autoestudia poco, y el naranja, que copia y autoestudia mucho. Vemos aquí, representado de color azul, los que hacen poco de las dos cosas. Eh, y vemos que van mejorando en los tres exámenes. Mientras que los de color naranja, que son las que hacen mucho de las dos cosas, van retrocediendo. Vemos que no hay diferencias significativas entre ellos. Así que parece que la estrategia, la estrategia azul de copiar poco da mejores resultados que la estrategia naranja de autoestudiar mucho. Las siete preguntas que hicimos sobre satisfacción obtuvieron mejores resultados en el grupo 2, pero las tres que muestro aquí tuvieron diferencias significativas. La primera es si prefieren la herramienta a la interfaz de MySQL. La, la segunda pregunta es si la herramienta ayuda a completar los laboratorios. Y la tercera es si están satisfechos con la herramienta. Así que observamos que la incorporación de ejercicios de autoestudio mejora la satisfacción con la herramienta. A continuación, os voy a destacar cuatro conclusiones de este estudio. La primera conclusión es que la introducción de ejercicios de autoaprendizaje afectó al cambio de visión de los laboratorios, que ahora parecen verse como un espacio de aprendizaje en lugar de como un espacio de evaluación. Hemos conseguido que los estudiantes se esfuercen en preparar los laboratorios, que se convierten en hitos de trabajo. Al venir a ellos mejor preparados, se reduce el número de copias. Parece que el esfuerzo realizado en los laboratorios da mejores resultados que el autoaprendizaje. Eso sí, no hemos encontrado diferencias significativas en este punto. También ha mejorado la satisfacción con la herramienta. Esto es así porque ahora es más útil para los estudiantes. Bueno, para finalizar, os recuerdo que todo lo que hemos conseguido mejorar aquí procede de meter unos, unos cuantos ejercicios de autoestudio y de animar a los estudiantes a hacerlos. Eh, bueno, os doy las gracias por vuestra atención y espero que os haya parecido un análisis o un estudio interesante. Gracias.